Señora, aquí estamos con Carlos ¿Qué Que lo queso que es eso con no. galletita, y y mantequilla barrita de la que se derriten en el frío ¡Dame cachú! Ya te despegaste o todavía está pegado Y feo mi loco, de mala manera <ríe> Dime cómo salió ese tema, cómo te subió ese tema y más que te llamaste a Químico Para calentar la plaza, el dembow, la vaina, a ver qué es lo que es la metido el dembow Que digan qué es lo que dice el loco ¿Qué es lo que él dice, que está diciendo chiste de momento saca un disco una vaina. No mm. tú mm. estás en Instagram, tenden bow pero ya YouTube. ¿Vuelve o no? Claro, YouTube vuelve, pero con más música que video. ¿Te gusta más el más tipo de música que video? Eh, voy a tratar de que el canal se convierta como más musical que, que, que lo que yo hacía antes, que era los lo videos, los monólogos normal, hablando de temas, ¿entiendes? Como una evolución. Yo vi que boli, te mandó un fuego, una ey, ey, una evolución. Tranquilo. Todo, ¿Todo tiene su cambio, Vamos a ver qué pasa y ya, ¿me entiendes? Nada más hay que esperar porque tampoco te vuelva loco, vamos a ver qué es lo que es. El mismo Boli te dijo en una, como que ustedes se cambiaron porque YouTube ya no está generando el mismo dinero que antes. El boli que se cuide, que él no sabe nada. Tiene muy poca información de YouTube, ¿qué es lo que es? Y en, en Instagram dice que a futuro va a comenzar a generar dinero. ¿Generá mucho dinero Instagram? Ah, ya, ya está generando dinero. Ya Instagram monetiza los videos. Dime, Carlos, tú que es un hombre que está en discoteca, te gusta la discoteca, ¿te va a afectar a ti en tu vida nocturna tuya? ¿Ya no tú no vayas a la discoteca? <risa> Yo he pensado en eso, sí, que qué es lo que, que qué es, qué lo que vamos a hacer, ¿para dónde acabamos ahí? No, en vez, no, van no, va a tener que darle para acá, para Punta Cana, ¿eh? ¿me entiendes? Ya, ya no va a ser el mismo que la... No van a tener que hacerlo aquí en Punta Cana, porque aquí es que está la vaina. Entonces tú crees que va a haber una baja allá en la capital. La va a haber, claro. Vengan para acá, llévense de mí todos los fines de semana, de viernes a lunes. Si acabó el show de que en Santo Domingo, ¿para dónde van ahí? ¿Para Cali. cigarro? Tú eres un líder en las redes sociales. Un tacana. Tú eres un líder en las redes sociales. Y en la, los programas de televisión de, han decaído mucho, algunos lo han quitado. ¿Qué tú opinas sobre ese tipo de contenido de televisión? Que tú mismo has dicho que tú no quisieras hacer televisión. Pero pero en las redes sociales ustedes dominan. ¿Ustedes dominan más que la televisión ahora mismo? Claro que sí. Claro, por el rating, por lo view. Son más gente las que están viendo redes que lo que están viendo televisión. ¿Me entiendes? Yo te pregunto a ti qué tiempo hace que tú abriste el Instagram y tú me dices a lo mejor qué sé yo cuánto, qué tiempo. Cinco o seis. ¿Que tú abriste el Instagram? No, no, no, que tú abriste la última vez tu ah, Instagram, no, la aplicación, ahora mismo. Ahora, mismo. ahora mismo. ¿Y cuándo fue la última vez que tuviste televisión? Cuando viene a ver. Consejo para él, Cuando viene a ver tú no ves ni el mismo programa donde tú trabajas. Nosotros somos más en redes Llévate de mí ¿Qué consejo tú le darías a esos productores de La Galata, de la oh, Televisión? Dime azaroso <risa> ¿Qué consejo tú le darías? No, creativo que sean creativos, originales, que inventen, que se arriesguen a inventar se vaina diferente, lo que era A ver dónde uno llega, qué lo que ¿Y ya se resolvió el problema con este niño, con cari Ah, estamos libres Ya está, Estamos cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu <risa> Gracias Carlos, hermano o de verdad que hermano. sí.